Hola, soy Amaya Martín Garín, tengo 37 años y soy concejala de Irabasi Donostia. Nuestro mayor reto ha sido articular un espacio, una candidatura a unidad popular donde tenga cabida la izquierda alternativa la ecología y el feminismo. Un espacio que hasta ahora, los últimos años, no había tenido representación en el ayuntamiento. Conseguimos articularlo y ahora, durante estos tres años, hemos estado llevando a cabo un trabajo en donde demostramos que hay una alternativa posible al modelo de ciudad neoliberal de PNV y PSE. Hay un modelo basado en la vida digna y la sostenibilidad. La vida digna mediante el acceso a la vivienda y también mediante empleo digno. En ese sentido, hemos presentado iniciativas contra la ordenanza de pisos turísticos, que lo que hace no es sino derivar viviendas al mercado de la especulación ni el turismo. Por otro lado, hemos hecho varias iniciativas en torno al empleo, la calidad de empleo, denunciando la precariedad e insistiendo en la necesidad de incidir en la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública. ¿Cuál ha sido nuestro trabajo como grupo municipal durante estos tres años? Además del trabajo que he comentado antes de articular un modelo de ciudad alternativo al que nos plantean PNV y PSE, lo que hemos hecho, hemos intentado trabajar ha sido unas relaciones con el tejido asociativo de la ciudad, bien con los movimientos sociales, bien con los movimientos vecinales. En ese sentido podemos considerar como logro que el gobierno municipal haya dado marcha atrás en construir viviendas en la parcela de viveros de Ulía, un proyecto vecinal, un proyecto único que se quería encargar. Desde Iraba y Donostia tenemos claro que no solo es importante estar en las instituciones, sino tener una presencia fuerte en la calle. Nuestra labor en las instituciones tiene que ir de la mano también del trabajo que están haciendo los movimientos sociales en la ciudad, el trabajo que están haciendo los sindicatos y otros movimientos. En ese sentido, también es importante tener una, una relación fluida con los barrios, porque Donosti no es solo la ciudad de Postal, sino que también hay otras realidades y ahí es donde tenemos que estar presentes.